El juego no es malo porque esté orientado a las gamas bajas, el juego es simplemente malo porque lo dirige una empresa que tiene el IQ justo para no cagarse encima. Es muy interesante ver cómo en los comentarios de mis videos me encuentro gente que argumenta que Free Fire es un juego diseñado para gamas bajas, con ese argumento básicamente exculpan a Free Fire de ser un juego con evidentes carencias en todos los aspectos, por ejemplo en las comparaciones que hago con Call of Duty Mobile y con con PUBG Mobile pero esa idea de que Free Fire tiene malos gráficos, por decirlo menos, porque es un juego orientado a las gamas bajas, es directamente una falacia. Para desenmascarar la gran mentira usaré un juego como ejemplo, Nova 3. Sé que muchos de ustedes que están viendo este video no lo conocen, principalmente los jugadores de Free Fire que en su mayoría tienen mal gusto en videojuegos. Este juego es un shooter en primera persona, con un ambiente futurista parecido al de la saga Halo. Este juego salió en 2012 para las plataformas de Android, iOS y BlackBerry 10. Aquí el primer punto que quiero que tengan en mente, este juego salió para Blackberry 10, un teléfono que a día de hoy no existe y que por supuesto que muchos de ustedes no les sonará de nada porque no supieron nunca de su existencia. En su momento Nova 3 fue un auténtico revolucionario, fue un juego que estaba haciendo las cosas verdaderamente diferentes, para mí es de las obras maestras de Gameloft, en primera porque es una trilogía. Una historia que tuvo su inicio en la primera edición continuó de manera magistral en la segunda y tuvo un cierre entre comillas podríamos decir en la tercera entrega ya que dejó un final abierto. Fue innovador porque antes que Halo y Call of Duty hicieran su salto a las plataformas móviles, esta saga de Gameloft se arriesgó y sacó estos maravillosos juegos que planeaban ofrecer una experiencia verdaderamente cercana de juegos de consola en dispositivos móviles. Este juego me gusta mucho porque respeto mucho a los jugadores. Cuando digo que el argumento de que Free Fire está hecho para las gamas bajas no es válido, es porque en su momento habían juegos como Pixel Gun y como este Nova 3 que verdaderamente pulieron sus gráficos. Con solo verlo basta, Free Fire no tiene nada que hacer en una comparación limpia y gráfica con este juego, ni mucho menos de mecánicas o de contenido, ya que si bien Free Fire saca muchos de batalla, eso es francamente basura y contenido inocuo. Si de algo me puedo quejar de Garena es que se están enriqueciendo de una manera absurda gracias a Free Fire, es, es de locos y nunca he visto que hagan nada para reinvertir los más de 2 mil millones de dólares que generaron solo en 2020 en su propio juego ¿O alguien ha visto que Garena saque un nuevo motor gráfico para que el juego no sea tan tosco ni tan acartonado o que por lo menos se esfuerce en utilizar otro? ¿Garena se ha preocupado por meter un modo en primera persona para darle mayor variedad al juego y quitarle la monotonía como cualquier Battle Royale? ¿O siquiera se han esforzado en introducir un verdadero sistema de retroceso en las armas para que el arma se mueva de verdad, no solo que aumente la dispersión del arma mientras más disparas? No, no se han preocupado por nada de esto en lo más mínimo, lo único que han hecho es intentar sacar a la mayor estafa en la historia, Free Fire Max. Otra cosa que le discuto mucho a Free Fire es que nunca se ha preocupado por sacar más modos de juego y no me refiero a los típicos modos de invasión zombie, de ráfagas y todos estos modos baratos que en esencia son lo mismo que el modo normal, el único que puedo excluir, el único que puedo sacar de ese bulto es el de duelo de escuadras, es más o menos diferente, no, la verdad es que no me refiero a eso, me refiero a que Free Fire se ha conformado con su Battle Royale, una cultura en los videojuegos que a día de hoy me parece estúpida, como un juego puede sustentarse en el Battle Royale, los jugadores de Free Fire se conforman con eso, pero los jugadores que de verdad hemos sentido las mieles de juegos de verdad saben que siempre hace falta un modo clásico de multijugador, por ejemplo, o un modo zombies, por poner un ejemplo, o un modo infectado, algo así, es más, ¿por qué no sacar un modo campaña? Son cosas como esas en las que un estudio desarrollador de videojuegos verdaderamente serio hace, son esas cosas por las que se preocupa, por hacer el símil con Nova sacaron una gran campaña, de las mejores que he visto en juegos de Android y el juego se sustentó a raíz de ello, luego sacaron el multijugador que por decisiones internas de Gamelock dejó de recibir, de recibir soporte, pero en su momento era de lo mejor. Otro símil, Pixel Gun, tuvo un gran modo campaña, luego se preocupó por tener un grandísimo multijugador que es lo que a día de hoy sustenta el juego, y con el tiempo, ya que este sí continuó, tuvo un Battle Royale, tuvo su modo zombies, tiene su modo Among Us y muchas otras cosas más. En cambio Free Fire se ha quedado exactamente en lo mismo desde que salió el mismo aburrido y tedioso Battle Royale. ¿Recuerda que les hablé de Free Fire Max como la mayor estafa? Hablo así de ese juego porque Garena intenta venderlo como que va a ser revolucionario con grandes gráficos, nuevas mecánicas y un montón de payasadas que se la pasan diciendo junto con un trailer que no es más que una vil mentira. En lo que hemos, en lo que hemos apreciado de las tres betas del juego solo se aprecia un cambio muy mínimo, demasiado mínimo en las texturas del juego y las iluminaciones para dar la mera sensación. De tener gráficos, cosa que es muy discutible Además de la introducción de unas cuantas animaciones Que no son más que un triste intento por mejorar el juego ¿Dónde está el multijugador de Free Fire? ¿Dónde está su campaña? Es que no pido mucho. ¿Dónde está su sistema de retroceso de verdad? ¿Dónde está la buena motricidad en los personajes? ¿Cuándo vas a eliminar el hecho de que el salto sea el único movimiento funcional en tu juego y aún así no funciona bien? ¿Y así dices que tu juego va a ir al siguiente nivel? Lo más curioso del asunto es que la mayoría de los que están viendo este video y jueguen Free Fire, claro, Pensarán que lo que digo es algo complicado de hacer, es algo difícil, que lleva mucho tiempo, aunque si en un año generas 2 mil millones de dólares, no hay nada difícil. La verdad se muestra en este video, que, que evidentemente créditos completos al autor, les dejaré su link del canal abajo en los comentarios. Y es que el hombre, un solo hombre... Tomando como base el Free Fire original, un motor gráfico bueno de verdad y un poquito de PUBG, hace un Free Fire bastante decente, la verdad con buenos gráficos, mejoras en la movilidad para que sea más fluido, mejoras en las iluminaciones, un sistema de retroceso y un de manejo de las armas en general real, verdaderamente bueno y nada más. Y nada más, y queda un juego bueno de verdad. Si me venden esto como Free Fire Max, diré, wow, qué gran cambio, Garena se esforzó, oh, qué bien, esto sí es un juego de verdad pero te venden la basura de Free Fire Max. A lo que voy con todo esto es que Garena es una desarrolladora de videojuegos simplemente mediocre y los jugadores de Free Fire no deberían seguir excusando su juego de tan mala calidad en que es un juego hecho para las gamas bajas, muchos salen con el argumento ay es que no lo pruebas en ultra, es que en tus videos nunca lo pones en ultra, para qué me voy a desgastar poniéndole en ultra si es la misma basura? Es la misma basura, solo que pasada por Photoshop, Dios mío. Amigos, lo que quiero decir ya en serio es que hay ejemplos claros de juegos orientados a gamas muy bajas que no son para nada malos, ni mucho menos, que le dan un repaso a Free Fire. Y esto es pa directamente para los jugadores de Free Fire que estarán viendo este video y ya, estarán, ya me habrán soltado su dislike.